Bienvenidos al módulo de transformadores. En este caso hablaremos de averías y pruebas. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. Normalmente las averías en un transformador vienen dadas por sobrecalentamiento, averías de los accesorios o averías en el aislamiento dieléctrico. Por, por sobrecalentamiento tenemos corrientes, por debido a las corrientes de circulación, a los desbalances debido a que el transformador no tenga la misma carga en cada uno de sus devanados o al efecto de la fuga de flujo, es decir, cuando aparecen cortocircuitos entre bobinas. Las averías de sus accesorios pueden ser en los bornes, en el cambiador de tomas, en el sistema de enfriamiento o en el pararrayos. Mientras que las averías de aislamiento son averías propias de fallas entre los devanados, el núcleo o el núcleo y el tanque del transformador. En, ambos, en todos estos casos el transformador debe ser sacado de servicio y ser reparado. Estas averías pueden ser diagnosticadas con, con procesos rutinarios de medición de parámetros, aislamiento y básicamente en el caso de transformadores en aceite, cromatografía en, de gases disueltos en, en muestras del aceite. Una de las primeras pruebas que tenemos para determinar los transformadores es la relación de transformación y la polaridad. Esta prueba es muy importante, pues es la que me permite verificar la conexión del equipo y que efectivamente no tenga falla de aislamiento entre las espiras. Determina defectos de fábrica en los devanados. Errores en espiras, polaridad y configuración del devanado, averías de aislamiento como el cortocircuito entre espiras por daño del aislamiento, averías mayores de aislamiento interdevanados o devanados a tierra, del cambiador de tomas, de el montaje incorrecto del cambiador de conexiones de los devanados, las conexiones de alta resistencia y la configuración incorrecta del cambiador de toma. La prueba, básicamente vamos a alimentar un, un devanado y vamos a medir la tensión que aparece en el otro devanado. Si hacemos el cociente entre las dos tensiones obtenemos la relación de transformación. La prueba se aplica sea en el devanado de alta o en el devanado de baja. Es indistinto y no es necesario realizarlo a tensión plena. Se puede hacer a tensión reducida. Recuerden que la relación de transformación depende del número de vueltas independiente de la tensión que aplique. La corriente generada por el devanado donde se aplica la tensión es la corriente de excitación. La medición de la relación debe realizarse en, a, con pocos voltios de excitación, preferiblemente del lado de alta tensión. Si se excita el devanado de baja tensión, se puede realizar la prueba con 2.5 o 8 voltios, mientras que si excita el devanado de alta tensión, se puede realizar con 80 voltios o 100 voltios, una prueba que se puede realizar en cualquier laboratorio e inclusive en campo. Una de las principales fuentes de error es la corriente de excitación del circuito magnético. Debe esperar que se estabilice el transformador antes de realizar la medición. Recordemos que esta prueba se realiza baja tensión justamente para evitar que la corriente se sature y hayan distorsiones en los valores de corriente. El límite de tensión de la prueba es una fracción de la tensión nominal de la especificación. El magnetismo residual en el núcleo puede generar mayores corrientes de magnetización. Por esto se debe verificar que la corriente se establezca, llegue a régimen permanente antes de realizar la medición de tensiones. La relación de transformación medida debe estar dentro de un rango del 0.5 del valor que especifica la placa, si no es un indicativo de fallas internas. La resistencia del devanado determina puntos de conexión de alta resistencia, conexiones, verifica la conexión del cambiador de tomas de las conexiones de boquillas y los devanados. La prueba se realiza citando el circuito con una escala de tensión continua y midiendo en régimen permanente la tensión y la corriente. Aplique de 1 al 10% de la corriente nominal. El núcleo se satura aproximadamente al 1% de la corriente nominal. Nunca sobrepase el 10% de la corriente nominal para evitar estrés innecesario y lecturas erráticas de los instrumentos. La prueba tiene que realizarse de acuerdo a lo que establece el estándar de la IEEE número 62 que recomienda que los valores comparativos no pueden exceder una diferencia del 5%. La industria recomienda 2% de diferencia, es lo que recomienda la ABB en su manual de operación. Las pruebas determinadas varían con la temperatura y deben ser corregidas a la temperatura de diseño del transformador, es decir, la temperatura de trabajo que aparece en la placa del dispositivo. Normalmente no se requiere corrección por la temperatura y mediciones de resistencia de los devanados si se realiza en, con el transformador en caliente. La corriente de excitación determina los cortos entre láminas, Problemas de las uniones o las juntas y corriente circulante. La prueba se realiza mediante la excitación del circuito a tensión nominal Por cada una de las fases se mide la corriente, la tensión y la potencia real Básicamente la corriente de excitación se puede medir realizando el mismo algoritmo O el mismo esquema de montaje de una prueba de vacío Pero esta prueba se realiza para cada uno de los devanados de que conforman el transformador a fin de comparar entre uno y otro. Estas son las pruebas más importantes a lo que se refiere a transformadores y es las que me permiten la determinación de fallas internas. Con esto damos concluido el módulo de fallas y pruebas de transformadores.